Estoy ahora mismo en uno de mis lugares más favoritos de la ciudad. ¿A qué no adivináis? Adivinen. Bueno, estoy ahora mismo esperando a la persona con la que voy a hacer el vídeo de hoy. Es una persona a la que estimo mucho porque es cantante y no es solo cantante, es una inspiración para la etnia anobonesa. Y bueno, hoy voy a tener la oportunidad de pasar un rato con él. Así que espero que este vídeo os guste. Vamos a hacer muchísimas cosas. No os voy a dar spoilers, vamos directo al vídeo. Chequen mi outfit, ¿qué os parece? Uh, miren, miren, miren. <risa> pues nada, aquí esperando a que llegue. Es que no entiendo cómo es que la gente en esta época se pone mangas largas, la verdad. ¿Cómo osa venir a una cita con la famosa Max Bodipo en mangas largas? Amigo, ¿no sientes el calor? ¿No sientes el calor, no? ¿Cómo que Chuco? O sea, o sea, estás a sentir como un pollo en el horno. En serio. Hola. ¿En serio? Hola. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias. a ustedes? Bien. Estaba okay. diciendo a mis suscriptores que tú estás en mangas largas y no entiendo cómo, salgamos de la calle. Con el calor que hace. Te digo, es que eso es de gente con mucho coraje, de verdad. ¿Cómo bien, puedes bien. venir aquí con mangas largas? ¿Qué te pasó? No se, se me ocurrió venir de formal, yo podía ponerme una camiseta de esas. Y... <risa> Pero bueno, sí, no estás mal, no estás mal, no estás mal, okay. entiendo, es que los famosos siempre deben ir elegantes. Sí, tal vez, eso, eso, eso también. Ah, ¿Estás grabando ya? está grabando? Sí. Bueno chicos, pues como os estaba diciendo, hoy tengo una persona especial aquí conmigo en el canal. Es un artista, se hace llamar Leo y él... Cupián. Es y como os he dicho, voy a pasar un día con él. Vamos a hacer una serie de actividades. Vamos a hacer un juego ahora. Y el, el juego consiste en que cada uno va... Vas a coger un papel, vas a leer y lo que, tenga, lo que diga el papel es lo que vas a hacer. No es un turno. Tener, okay. Tiene que ser algo interactivo. Pásatelo bien, no te preocupes. Bueno, pues es el primero. A ver, no será que sonría porque se me da muy bien, bueno, no, no sé. ¿Qué harías con un millón de dólares? Con un millón de dólares, una de las primeras cosas que haría es iniciar un negocio. ¿vale? poner en marcha un negocio, pero debe ser algo, algo, algo nuevo, crear la creatividad, crear algo, tirar en la artesanía, en, en la, por ejemplo, la biodiversidad aquí en inevatorial necesita mucho, mucho mucha que, inversión, sí, mucha inversión. Mm -hmm. hay mucho que ofrecer, hay sí. mucho que descubrir, entonces intentaría buscar algo nuevo que sepamos que algo, esto va a venir a sorprender, ¿vale? A no ser que queráis que cite todo, mm -hmm. todo los, todas las cosas que haría con un millón de dólares. ¿Qué es la felicidad? <risa> Definir la felicidad. Oh. Tantos ah, matices que, que tiene la felicidad. <risas> la felicidad es algo subjetivo. Yo creo que cada persona podría definir la felicidad a su manera. La felicidad es ahora mismo lo que estamos haciendo, pasando un buen rato También. charlando, conociéndonos, divirtiéndonos. Eso es felicidad. Cosas Tres cosas que no, te, cosas gustan que no te gustan de Guinea Ecuatorial. Uh, la primera cosa, los estereotipos. Esas, esas generalizaciones, esta, esta configuración. Tiene uh, cada etnia, de, que, que, las etnias que tiene Guinea Ecuatorial sobre la otra etnia, uh -huh. lo que piensan. Y así mismo, uh, bueno, los estereotipos, ¿vale? Multietnia, como que a veces queda, queda un poquito feo. Eso ¿vale? es sea, lo segundo. Lo tercero es la infravaloración de los artistas. El maltrato que a veces uh, se da. A, a los artistas de inevatorial con respecto a lo que reciben de, de, de, uh -huh. uh, lo que reciben otros artistas de fuera uh -huh. ¿sabes? Y sabe que lo propio de tu país debes valorarlo antes Así es. No nos referimos a, a, a lo de valo, la cantidad que hay que pagar entre artistas de aquí y de allá y tal a veces incluso el atendimiento, sí, la hospitalidad vale sí. en, en la hospitalidad, la forma de tratar y la valoración. Uh -huh. eso es una cosa que aquí realmente necesita de muy, mucho mucho esfuerzo. Así es. Grita estoy feliz dos veces. Estoy feliz, estoy feliz. Esto no es gritar, ¿eh? ¡Estoy feliz! Ahí, ahí, ahí, chicos. ahí Que tengo que saltar tres veces, dicen. ¡Oh! ¡Oh! A ver. A, a, a, ¡Sentado! Tengo que levantarme. Bueno, ¡uno! No os burléis, ¿eh? ¡Dos y tres! Vale, vale, vale. Ya ¿Cómo está. se siente? <risa> ¡Miénteme! Oh. Tú me debes mentir. ¿Te debes mentir? Sí, miéntame. Ok. Uh, ¿Sabes? ¿Algo, algo que sea mentira. Sí. Es que, de, de hecho, uh, te lo quería contar, ¿vale? Te lo quería contar, simplemente que no quería que pensases que es una mentira, ¿vale? Esta noche tengo una cena uh, con, con Chris Brown y Ed Sheeran, de hecho hemos wow. quedado para tratar unos asuntos bien importantes <risa> sobre nuestras parejas y todo lo demás, qué tenemos que hacer y todo lo demás. Sí. Uh, interesante. La verdad. La verdad. Vamos, saludos a Ed Sheeran. Sí, sí, le voy a saludar. Le voy, a tu de favoritos. País. Sí, de hecho hemos quedado que todos enchaquetados y tal, realmente. Es en serio, la verdad, nos tenemos que poner serio esta noche a la bonito, sí. fotos, ¿vale? Así mismo grabar unos temas ahí mismo improvisando uh -huh. y tal. Invitaremos a Boko ahí mismo estarán grabando todo en directo. ¿eh? Favor, okay. no, no os olvidéis de invitar a Max Bolivo para que lo pueda poner en su canal de. Claro, YouTube. claro, así mismo de un braquetazo, quién sabe. <risa> ok, frío o calor. Depende, ¿eh? Depende, ¿no? Frío o calor, depende. De qué situación tal. A veces calor, eh. Dices, a veces calor. Frío, calor. Sí, a veces calor. Pero a veces. Ese es frío. También. Eso es frío. Y, en eh, sí, sí. Estamos disfrutando de nuestro helado. Hemos ido lo mismo, me copia, pero bueno, no pasa nada. Quiero hacer unas cuantas preguntas. La primera pregunta es cómo pasas tu día a día. Uh, bueno, hay días más estresantes que otros, pero realmente mi día a día lo paso con, con planes, con no, temas escolares, temas de literatura, poesía o temas de música. Y cuánto, cuánto tiempo, de, eh, o sea, cuánto tiempo a la semana o cuántos días a la semana eh, dedicas a la música? Bueno, realmente es más intensivo los fines de semana. sabes, uh -huh. y donde de viernes, sábado y domingo. Ahí hay más bolos, hay eventos que atender y así. Pero realmente entre semana, claro, alguna composición, llegar a algún estudio, arreglar algo y así. Uh -huh. Pues chicos, quiero que hagamos algo. Sabes que Leo Maga es un uh -huh. mago. Así es. <ríe> Bueno, hoy no vamos a hacer magia, pero me gustaría que hagamos algo de música. Yo no soy muy buena cantando. Como os digo, siempre si tengo que cantar aquí va a llover, y es verdad. Pero me gustaría que cantemos una de sus músicas y algo de baile y tal. A ver, a ver, ¿cómo, ¿qué os parece? Pues yo voy a, voy a comenzar con la primera estrofa que me encanta cómo empieza. Legendario, de hecho hasta creo que yo debía haber sido la que cantase esa estrofa. Pero bueno, como no me buscaron, no pasa nada. No, estaba... no, no, ¿Sí? sé, si, no sé si me esté todo bien. Menos en la lucha. Pero bueno, eso. Mm, <coughs> sí, sí, sí, Sabes que acabo de tomar helado, sea, Si mi voz no sabe bien, es por culpa del helado. <risa> ok. Vacíaste todo mi interior. Mm, mm. mi vida le falta este valor. Yeah. Este amor ya no crece, este chico en lo que sé, solo pienso en ti y se búsqueda en la calle. Ah, ah, ah. ¿Dónde está mi impotencia? ¿Dónde, ¿Dónde está mi luna? ¿Dónde, está? ¿Dónde estás que yo te iré a buscar? Pero no me siento se disminuye mi esperanza. Aún <risa> no está, quiero volverte a tocar. No por la no me voy a ahogar. Mie, ay, okay, ay, okay, cupián, ay, ay, okay. Mie. <música> ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este árbol ya no crece, este chico enloquece, solo piensa en ti y te busca en la calle. Ay, ay, ¿dónde estás mi popocina? ¿Dónde estás mi luna llena? ¿Dónde estás que yo te iré a buscar? Hey, sé a dónde este regresa, se disminuye mi esperanza. ¿Dónde estás? Quiero volverte a tocar ok haga la parte de Fadamu, por favor la jamás goza haz que embarazada ¡Suscríbete al canal! voy Ah, okay, legendario, okay. legendario, okay. chicos. os ha aparecido esta primera música. Es una de mis favoritas, ¿Cómo? la verdad. Ahora vamos a pasar a mi segunda ¿Sí? favorita, que es ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Bueno, decirles que donde estás, amor? Se trata de una música hablando de. de, de de un hombre de una mujer que está llorando vale a su persona vale tal vez la persona esté de viaje o bien no es bueno no esté cerca vale le está llorando y desea que vuelva y anda ¿Dum? vale como empezaba era uh, que te espera uh -huh. que volverás a mí y seríamos uno yo te espero yo queríamos Siempre oí tu voz eh. Tuve que esperar pidiendo que esto llegara eh, No sé Tiene tantos pretendientes Yo no sé qué y por qué Por ti Tal vez Aún lloro fuerte por verte No sé cómo hacer ven a cuidarme ven a cuidarme Ok, ok. <risa> no, Deja es que, verdad, ¿eh? chicos, chicos, no. La verdad es que lo que pasa... Hay es que, talento, hay talento. ¿eh? No, no es el talento. Es que es un privilegio poder estar cerca de un famoso. Ah, de a, antes, ¿Qué tipo, decir? ¿Sabes, que, ¿Sabes qué es estar con un maga con un mago, chicos? <risa> bueno, le voy a dejar que él elija. Porque yo he estado haciendo mi niña caprichosa. Mejor elige. Ah, bueno, hay sé que realmente no suelo cantar en... Ni redes sociales ni algo. O, bueno, vamos a cantar, ¿vale? Seguro que suena por ahí y tal. Vale, habla de, de, de, de una persona que está demandando un amor que, que, que más o que no se le puede dar vale que, que, que no hay forma vale entonces del chico está diciendo que mira cómo voy a hacer para darte este amor que tanto exiges que te, que te dé, vale si otra persona ya lo ha ya se ya lo ha cogido ya lo ha acaparado todo así que no hay forma se espera, que antes de que comencemos con esta música les se lo quiero dedicar a una persona muy especial se llama muretti es una tía mía sí, que tía? digo que un día que nos estábamos en la huiche y mi tía, desde Malambo hasta Ruiche, os podéis imaginar la trayectoria de Malambo a Ruiche poniendo solamente esta música. ¡Wow! Oh, ¡Wow, verdad, wow, wow! De verdad. Estás bonito. Adelante. Gracias, gracias, tía, vale. Y es que te amen. Ya, digo yo lo intentaré. Yo no puedo amarte. Es que me amas. Estoy morí que y no por mí Lo mío por otra ah, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Quieres mi amor con escondido no puedo? puedo ¿Dónde está mi amor? ¿Te quieres que, que te, te dé? Si pudiera a ti te daré Pero ya me lo robaron Amanguete Amanguete, Amanguete. Ok, gracias uh. Pues eso chicos me alegro de que lo estoy disfrutando, así. Yo lo he disfrutado más, la verdad es que ha sido... Un buen regalo de año nuevo, poder Así quedar es. con Leo, la verdad. Espero que os haya gustado, chicos. Si queréis que haga más vídeos con Leo o con algún artista seguid suscribiéndonos al canal. canal Dale me gusta, comenten y ya sabéis qué hacer. Compartan con vuestros seres queridos para que ustedes... más, más vídeos video. eh, chicos. No se lo pierdan. Bueno, chicos, estamos ahora mismo, seguimos en el centro de la ciudad. Aquí detrás tengo una de las plazas más antiguas de Malabo. Se llama Plaza de la Mujer. Tengo una foto, la voy a buscar y la voy a poner en el vídeo Yo tenía solo tres añitos cuando hicimos la foto aquí. La plaza realmente ha cambiado mucho, se ha reconstruido y tal, pero sigue siendo la misma. Y es que siempre es emocionante no poder pasar en un lugar así de histórico. Ahora mismo estamos en un centro también. He asistido aquí cuando era pequeña. ¡Adventista! Pues nada, como podéis ver, eso es Adventista aquí detrás. I am, I am,